bien es algo ya extraordinario como hemos podido ver nosotros como comunidad como le dije anteriormente eh, estamos un poco eh, admirados por una situación así tan difícil ya podemos ver los entornos cómo están y esto que nosotros como comunidad hemos estado al tanto nosotros ya solicitamos de las autoridades competentes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 para el tratamiento que conlleva, verdad, y la higiene, y la higiene verdad, que, que se les brinda el y de el los vecinos, vecinos más cercanos. Le pagamos a un joven para que le atienda debidamente y los vecinos aquí se han mostrado muy solidarios, los más cercanos aquí.